Bueno, entonces, eh, eh, debo decirle que un tema brevemente que quería tratar. Señores, eh, eh, República Dominicana se ha convertido en una verdad... Eh, eh, a, mí, a mí me da la vergüenza Jera, porque uno quiere su país, porque uno nació en este país, vive en este país y probablemente morirá en este país. Pero hemos llegado a un extremo que los grandes temas, si no intervienen los Estados Unidos, aquí no se hace nada. O sea, miren cómo ahora, en una serie de temas cruciales que se dan en la República Dominicana, si no interviene Estados Unidos no se hace nada. Miren, la ve aquella que Figueroa Agosto, que se pasó 10 años viviendo aquí, uno de los más grandes narcos, Tranquilo, tuvo que intervenir Estados Unidos. Porque las autoridades dominicanas no son capaces de dar un paso al frente. Luego, con el caso de Quirino, Ernesto Paulino Castillo, cuando a Quirino, a Paulino Castillo lo agarraron preso, que iba a un cargamento rumbo a Santiago, él llamó a Florentino y Florentino y le dijeron: No, es que está la DEA aquí. Si no hubiese estado la DEA. Quirino no cae preso. Miren el caso ahora del famoso César el Abusador. Los Estados Unidos han dicho que fueron ellos que pidieron el apresamiento. Y tiene varias querellas en Puerto Rico y en Miami. Pero nadie pone en duda en este país que el discurso que pronunció el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, anunciando, y lo confirmó Reinaldo Párez Pérez, anunciando que no se iba a reelegir, fue la, la llamada que le hizo el secretario de Estado, Mike Pompeo. Y ya yo había hablado aquí en este programa, días antes y meses antes, en base a un escrito del intelectual Melvin Mañón, que Melvin Mañón había establecido, en los escritos que yo siempre leo de él, de que solamente los Estados Unidos en este país paraban el intento reeleccionista de Danilo Medina, más nadie. Hasta tal punto que Danilo en su discurso dijo que sí, que él pensó en un momento dado. Y después Reinaldo dijo que sí, que el proyecto estaba elaborado. De modo, señores, que es una vergüenza eh, eh, que, que, que las cosas que pueden ser y deben de ser... Eh, Decidida por los dominicanos, es los norteamericanos que deciden, o sea, nosotros somos una porquería del país, como yo siempre he dicho. Buenas tardes. Buenas noches. día eh, aquí de Villa Hortensia, eh, presidente de, de la Junta de Cine. Ah, dígame, ¿qué pasa en Villa Hortensia? Sí, sigue diciéndome. Y Sí, y entonces u, u, y, y, u, le dice que eh, le agarran el número del teléfono, de que para llamar cuando vengan nunca vienen, ha estado lloviendo, no mandan el agua tampoco, entonces no sé qué es lo que está pasando con eso. Bueno, mire, eh, esa gente ha demostrado mucha incapacidad, eh, mucha ineficiencia y mucha indolencia respecto sí, a un problema que, es... que está... Eh, eh, devastando a la mayoría de los barrios de San Francisco de Macorís. Y el lunes, le voy a mostrar en la calle y a usted ya para que usted se acompañe Mándemela, La vamos a mandar el lunes con Dios hacia adelante. La vamos a pasar porque es un crimen. Ustedes tienen todo el derecho, igual que los demás ciudadanos de los demás barrios, a vivir de manera decente. Y San Francisco de Macorís tiene uno de los más grandes aporte al presupuesto de la nación, sin embargo, no se le devuelve los aportes que hace San Francisco de Macorís en obra. Vamos con esta última llamada porque tenemos una importante entrevista eh, en breve momento. A, a, ¿Se fue? Bueno, vámonos a la pausa. Y entonces, ustedes han visto que yo durante varios meses he estado presentando la superación del joven, joven que lo vi prácticamente nacer, Orlandito Colón que es el aspirante a la alcaldía de las Guaranas por el Partido de la Liberación Dominicana y que es un joven que increíblemente, porque me lo dicen la gente, ha ido calando en el gusto no solo de los peledeístas de las Guaranas, sino de otros sectores que no son necesariamente peledeístas ni que son políticos. Vamos para que ustedes conozcan ya de cerca qué plantea y por qué Orlando Colón hijo, porque su padre se llama Orlando Colón, un gran hombre también, que fue síndico de la Guarana cuando no eran electos. Y entonces Orlandito, su hijo, que se ha superado, que ha trillado un camino de, de tesón con propuesta, le vamos a permitir que ustedes la conozcan. En breve estamos con él. Adelante, señor director.